Apocalipsis 14, verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se dice de este ángel que está con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno no es sino Cristo Jesús. Prometido desde el Jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres entraron en desobediencia y pecaron. Pasaron cuatro mil años y el Señor, cumpliendo su promesa, vino a esta tierra como el Mesías, como uno de nosotros, para enseñarnos cómo podemos reconciliarnos con su Padre y cómo, en esta vida, obtener la victoria sobre nuestros pecados. Cristo Jesús pagó con su propia sangre el precio de nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario. Pero resucitó y subió a los cielos e inició su ministerio en favor de esta humanidad. Primero en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. Dentro de este evangelio, que es Cristo Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una parte de ese Evangelio que nunca antes se había predicado. Cada hombre fue levantado a lo largo de la historia de este planeta y predicó una parte del Evangelio a lo largo de la historia de este mundo. Pero hay una parte del Evangelio que es para nuestros días, que nunca se había predicado y es lo que tiene que ver con el juicio de Dios. Miren el verso 7 diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El inicio del juicio, la proclamación de que ha iniciado la hora del juicio del Señor, nunca a lo largo de la historia se había predicado. Pero ahora Juan contempla a este mensajero, a este grupo de hermanos, predicando con fervor, que Cristo Jesús ha iniciado su ministerio en el Lugar Santísimo. Ha empezado la hora del juicio del Señor. Él ha abierto los libros y está juzgando a los moradores de esta tierra. Esto precisamente está descrito en el libro de Daniel, en el capítulo 7,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 Daniel miró lo que está hablando, proclamando el mensaje del primer ángel. Vio al anciano de días, a Dios el Padre, y vio al Hijo del Hombre acercarse ante él, y se dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Se inició el juicio, Cristo Jesús y su Padre pasaron del lugar santo al Santísimo, se inició el Yom Kippur, que lo describen así los judíos. En Apocalipsis capítulo 10, en el verso 2, Cristo Jesús tenía en su mano un librito abierto, ese librito abierto era el libro de Daniel que había estado sellado, la parte del libro de Daniel que había estado sellado y cerrado para nuestros días. La parte del libro de Daniel se refiere a las dos mil trescientas tardes y mañanas, Daniel 8.14 hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Las 2300 tardes y mañanas que en campo profético son años, se inician en el 457 a.C. y terminan en 1844, fecha en la que inició la purificación del santuario. Es así que el mensaje del primer ángel entonces fue dirigido a todo el mundo indicando que el Señor pasaba del lugar santo al santísimo, se iniciaba el juicio y eso empezó precisamente el 22 de octubre de 1844. Este precioso mensaje hay que volverlo a proclamar, hay que advertir a la gente que estamos en día de juicio, es un día solemne en el que estamos viviendo. Porque cuando el Señor termine su juicio, vendrá a esta tierra y llevará a todos aquellos que han confiado en Él, han confesado sus pecados y se han arrepentido. Los que han obtenido también la victoria sobre sus pecados.